este cabro el Feli anda ahí con el brunito el Feli el Feli no este el malillo el Feli el Feli don Genaro le molesta que vaya a ver anime me gusta mucho el anime me llevaron... me llevaron unos disquet con anime puedo que anime don Genaro como se lo ocurre que a la gente se ha gustado con el pepinoche pero Don Genaro me da de tres meses de sueldo ¿Qué vamos a hacer con eso? Con ¡Por la chita! Esa cuestión del sueldo de, de los comunistas! ¡Comunistas! ¡De los comunistas! Ahora, ¡Mira que anda trabajando por plata! Usted trabaja para hacerse hombre, para hacerse hombrecito, para que le crezcan los pelitos, los coquetos. Mire, don Genaro, yo todos estos años he trabajado con usted. Para... Para desmascararte, viejo de mierda. Viejo de mierda, te tengo todo cachado, weón. Te tenemos todo cachado, te tenemos todo intervenido. Todos los teléfonos con Entrega toda la plata. Toda la plata viejo jubileado. Entrégala. Entrégala. ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Sí sí sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, está acá y no, no puede ser! No... Me, me daría un paro cardíaco, pero esa cuestión de los paros es de los comunistas. La, la huelga cardíaca!